Bienvenidos a la asignatura Seminario de Arquitectura Peruana. Es una asignatura obligatoria de especialidad que se ubica en el séptimo periodo de la Escuela Académico Profesional de Arquitectura y tiene como prerequisito haber aprobado 100 créditos. Desarrolla a nivel logrado la competencia específica Historia, Teoría y Diseño. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en brindar al estudiante conocimientos en Historia de la Arquitectura Peruana. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes Orígenes de la arquitectura y el urbanismo peruano que comprende los periodos pre-inca, inca, virreinal, republicano, moderno y contemporáneo Historia de la cultura y el arte peruano, correspondientes al mismo periodo de estudio al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de identificar y explicar adecuadamente la influencia de la historia de la arquitectura peruana y del arte sobre los aspectos espaciales, sociales y tecnológicos, explicando además la influencia de las teorías de diseño y de las ciencias humanas sobre dichos aspectos. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.